Nunca pienses que eres superior a nadie, porque aunque te vistas de gala, tengas casa nueva, carro del año y tu cuenta bancaria llena, no dejas de tener los pies en el suelo. Explora las veredas de todos los caminos por donde te toque pasar, porque de esa manera no existirá forma de que nadie te pueda contar lo que tus ojos han visto ya. Aprende a amar el silencio, pues es en el silencio el único lugar que existe donde puedes encontrarte a ti mismo, sin importar tu orientación sexual ni tu preferencia religiosa o política. Vive en comunión con todas las criaturas vivas, porque después de todo, cada uno tiene el mismo derecho de libertad y a todos les pertenece el planeta tierra. No detengas tus metas por ningún motivo, pues hay jóvenes fracasados y viejos triunfadores. Recuerda siempre que el arma más fuerte que existe es el amor y lo es porque en él se encuentra la presencia de Dios. Cuando te topes con la ignorancia, aprende a saludarla en silencio, pues el ignorante es como la curevara. Una vez que escupe su veneno, solo los colmillos muestra. Tú eres el capitán de tu barco. Sigue la ruta que te has trazado, sin preguntar quién o quiénes estén o no de acuerdo. Tu vida es tuya, te pertenece. No llores por lo que has perdido. Sonríe por lo que ha de llegar. Humanos, sean guerreros de la vida y luchen con sus talentos hasta el final, aunque los llamen locos, aunque les digan necios.